Muchas gracias, muy buenos días, todos bienvenidos. El día de hoy, como ustedes escucharon, el tema es régimen fiscal de las constructoras. Vamos a evocarnos a particularidades fiscales, pero evidentemente también les daremos una revisada a particularidades contables y controles administrativos, porque precisamente este régimen fiscal de las constructoras provoca que este tipo de negocios tengan particularidades que lo hacen diferente a los demás, particularidades en su forma de registrar los ingresos, particularidades en la forma en que registramos las erogaciones y cómo las manejamos y fiscalmente sí hay la posibilidad de que tenga particularidades porque hay una forma de acumulación particular pero no en todos casos es aplicable vamos a analizar de una por una y en base a eso vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente es un régimen que tiene ciertas características que lo hacen muy muy diferente a los demás pero para poder llegar a conocer las constructoras, ¿qué es lo primero que debemos de conocer? Pues precisamente, ¿cómo es que se desarrolla este tipo de servicio? El servicio de la construcción, donde indistintamente estamos levantando, construyendo, valga la reexpresión, un bien que no existía, o en otras ocasiones, demoliéndolo. Porque también, cosa curiosa, cuando hablamos de servicios auxiliares o conexos a la construcción, hablamos también de destrucción, no de construcción. Qué ironía, ¿verdad? Estamos hablando de destrucción cuando es parte de lo que podemos entender como constructora. Bueno, entonces vamos empezando conociendo cuáles son los diferentes tipos, modelos y formas de construcción que pueden existir. Recuerden que desde hace ya algunos años, cuando hablamos con la autoridad fiscal, siempre nos hace referencia a un punto, contratos. Así que vamos a hablar, si bien es cierto, no necesariamente escritos, de la forma de construcción en base a los tipos de contratos existentes. Y esos tipos de contratos son los que van a demostrarnos cómo, cómo es que trabajamos. Recuerden que si tienen alguna duda alguna pregunta, por favor, con toda confianza, en el área del chat, ahí me la hacen saber. Yo constantemente estoy poniendo mensajitos ahí. Para cualquier pregunta que me quieran hacer, ahí la contesto. O si se les hace más fácil, con toda confianza, me dicen y les damos el micrófono existen tres tipos de construcción, tres formas, o lo que llamo yo contratos de construcción, que es edificación privada, lo que llamaríamos obra pública o ingeniería civil, y servicios especializados. Cuando hablamos de edificación privada, evidentemente hablamos de la construcción completa por parte de la constructora, o en este caso la empresa constructora, para construir un inmueble, un inmueble que ya sea una vivienda de tipo familiar, multifamiliar, todo un proyecto inmobiliario de 20, 40 casas, naves o plantas industriales, locales, comerciales o definitivamente todo un edificio. Al decir edificación privada, hablamos de todo en forma completa, toda la construcción con todas sus características. También existe lo que llamaríamos ingeniería civil, obra pública, que tiene la característica que nuestro cliente es un ente económico, sin sí, pero gubernamental gobierno estatal, gobierno municipal, organismo de agua, escuelas, en fin, pueden ser organismos de gobierno u organismos descentralizados, los cuales tienen sus particularidades en la forma que trabajamos con ellos. Y por último tenemos los servicios especializados, que no es otra cosa que no una construcción en total, no un trabajo completo. Es cuando podríamos decir prestamos un servicio especializado para determinada actividad particular. Una remodelación, un levantamiento de una marda, demoler una área en particular, nada más trabajar el área del primer piso y no de los cuatro pisos de la, de la construcción, en fin, hablamos de acabados, prefabricados, pero solamente áreas muy específicas. ¿Cuál es la diferencia? Que la forma en que se trabaja ese tipo de negocios es diferente a que si construyéramos en forma total. Así que vamos a analizar cada uno en su particularidad. Empezamos por lo que es edificación privada. En la construcción privada existe este contrato que inclusive también en obra pública se maneja, que es el contrato de obra a precio alzado. Una persona dueña de un inmueble o dueña de un terreno donde se quiere construir un inmueble... Contrata a una empresa y te digo construyeme. Va a existir un proyecto, un proyecto preexistente donde se van a permitir poner todas las características del trabajo. Además, la persona o el grupo de personas que van a construir son precisamente eso, son especializados en dicho ramo. La constructora va a guiarse, la constructora va a poner todo el personal y la constructora va a poner los materiales. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la constructora se hace cargo de verificar que tengas todos los materiales mientras que el propietario nada más está pagando. Nada más está pagando. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy simple. Todo el personal, hablando de responsabilidades laborales, a cargo de quién está del constructor es el propio constructor el que se hace cargo de traer el personal oye y si hoy se le está acabando el cemento si se les está acabando la varilla ¿quién la debe de comprar? el constructor él se está haciendo cargo de todo absolutamente todo mientras que el propietario solamente verifica que conforme estaban los planos se esté llevando a cabo la construcción solamente supervisa que las actividades se realicen como él esperaba y que efectivamente se lleve a cabo el servicio de construcción en las condiciones que se establecieron. Ahora la pregunta era especial. ¿Cuáles, ¿Cuáles son esas características que se preestablecieron precisamente para poder decir que se están cumpliendo o no se están cumpliendo? Para eso vamos a ver un ejemplo, un modelo de contrato de obra precio alzado precisamente para aquellos que no los han trabajado o si los han trabajado pues de alguna manera no tienen la, el conocimiento de cuáles son las características que tiene principalmente este contrato. Yo debería hacer esto. Oye, pero hiciste un CFDI por un millón doscientos. Correcto. Para efectos fiscales ya hice un CFDI por un millón doscientos. Para efectos contables ya presté el servicio. No. No. Los primeros 200 mil que emito un CFDI porque me están pagando, debería ser un ingreso. Es un anticipo, todavía no muevo una piedra, todavía ni siquiera voy a la instalación donde voy a construir. Entonces, fíjate cómo fiscalmente tengo ya dos documentos, un CFDI por todo, claro, este es PPD y un recibo de pago. Y contablemente va a diferir completamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo reconocer un ingreso contable de un servicio que aún no presto. MIF de uno. Para yo registrar como ingreso, un ingreso por contrato, es que estoy cumpliendo con algunas de las exigencias establecidas en el contrato, con algunas de las condiciones pactadas, y mientras no esté cubierto cabalidad y a satisfacción del cliente todo lo establecido en el contrato, no puedo decir que tengo un ingreso. NIC, C, NIC 5, hablo de norma internacional de contabilidad, que habla de construcción. También nos establece que yo no reconozco un ingreso hasta que el cliente no se quede completamente satisfecho con las condiciones pactadas en el contrato. Oye, todavía no hago nada. Entonces, ¿por qué voy a reconocer un ingreso de algo que no he hecho absolutamente nada? Claro, si dijeras, es que soy persona moral y emití el comprobante y tengo que acumularlo. Perfecto. Fines fiscales, tienes toda la razón. La sola emisión del CFDI es un ingreso. Artículo 17, ley del ISR. Pero para efectos contables no puedo reconocerlo como un ingreso porque no es como tal. En este momento, Pablo, yo no registraría los 1.200.000. Como estamos hablando que es un contrato de obra precio alzado, conforme vaya mi avance de obra, conforme vaya yo avanzando 25, 25, 25, conforme vaya yo llenando mi estimación, <ríe> es como puedo decir, ya llegué al millón doscientos. Y así es como iré registrando mis avances de obra. ¡Ojo! este sería un comprobante con el cual yo podría decirle a Hacienda mira ¿Quieres saber por qué mi ingreso es esta cantidad? ¿Un millón ciento diecinueve? Es en base a esto. Por eso mi ingreso contable es un millón ciento diecinueve y no un millón doscientos. Porque esto es lo que llevo a la fecha de avance de obras según proyecto. Es el gremio comprobante. Efectivamente. Alguien me dice, entonces, ¿cómo lo registras? Bueno, ¿qué nos está pidiendo la autoridad fiscal? Que todo comprobante de ingresos esté vinculado a un XML. Perfecto. Yo puedo hacer mi registro. Vinculo mi XML. Pero aunque el XML diga un millón doscientos. Yo no registro millón doscientos. Registro nada más el avance que llevo. Ahora. esto es el avance de este periodo. Este sería mi ingreso acumulado. A lo mejor en este mes. Nada más este es mi ingreso. Este es lo que llamamos registrar ingresos por estimación. En ingresos por estimación, en contrato de obra precio alzado, voy a ver el avance que llevo y ese es mi ingreso de vengado. Este sería el ingreso acumulado. Pero aquí nada más va lo de vengado. Y ahí nos lo vamos a llevar. ¿En algún momento van a diferir? Claro que van a diferir. Porque la factura, lo fiscal va a hacer una cosa y aquí otra. Y eso quiere decir que está mal. Una de las particularidades de la construcción es esta. Ojo, estoy hablando específicamente de un tipo de contrato. Cuando hay contrato de mano de obra precio alzada. Aquí. Contrato de obra precio alzado. Si viste los otros contratos, es otro boleto. Costos unitarios, costo, eh, costo más comisión, administración de obra. Allá no aplicaría esto. Muy bien. Entonces, dejamos los contratos y vamos a hablar de algunas de las formas de tener controles internos que nos sirven en construcción. Primero, la clave, señores. Eh, hay muchos de los conceptos que utilizamos en construcción, pero uno que me encanta eh, mucho es el de material a pie de obra. ¿Qué quiere decir material a pie de obra? Mucho del material que compramos es totalmente consumible. Cristóbal, una duda. Soy nuevo en esto y aparte de todo lo que ya se vio, ¿hay algún otro permiso que hay que realizar como constructora? Mira, primero, permiso o licencia de construcción. Es el municipal. Donde yo le digo al municipio: esto es lo que voy a hacer y lo voy a hacer en tanto tiempo. De hecho, hay en algunos municipios lo que llama la figura del DRO, director responsable de obra, donde él es la persona autorizada para firmar esos documentos. No, cualquier cristiano firma esos documentos pidiéndole permiso al municipio. Por eso se llama licencia. Por favor, déjame construir. Ese es el primer documento. Segundo documento, Cristóbal. Ya tenemos el municipal. Ahora, vámonos a lo federal. Seguro social. Todo lo que yo tengo de personal lo voy a dar de alta. Pero no lo voy a dar de alta. Cosa curiosa, nada más como yo empresa. La particularidad que tiene en Construcción Cristóbal es que yo, constructora, tengo mi domicilio fiscal y voy a tener chorrocientos registros adicionales. ¿Por qué? Porque el seguro me dice, tramítame un registro por obra. Ya tramitando un registro por cada obra que haga. Y en esa obra meto al personal que está trabajando. Adicionalmente, tengo que hacer mi Ciroc, mi reporte de cuánto es lo que estoy teniendo de personal en cada obra, y al final de la obra el Seguro Social nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, vamos a ver si es cierto, el Seguro Social tiene sus cuotas, sus porcentajes, donde te dice, por cada metro construido debiste haberte gastado tanto de mano de obra. Y yo le digo, no, aquí está la nómina, aquí están los reportes, no gasté tanto. Y ahí andamos en dime y diretes porque ellos dicen, gastaste muy poquito. pues Oye, pues qué chido. Ellos quieren que gastes más. Y si no gastas más, ¿qué crees? se ching... Digo, cobran una cantidad adicional. Lo iba a decir, perdón, no pensé o lo dije. Te cobran una cantidad adicional. Me da risa porque es que ya una vez hice una investigación con un subdelegado, y yo le dije, a ver, cuando yo pago esto, tiene un nombre y apellido. Hablo de una cédula de seguro. Pero cuando pago estas diferencias que ustedes me cobran, ¿a nombre de quién van? ¿Qué trabajador se va a beneficiar con esto? No, pues nadie. La cuenta concentradora, según. Efectivamente, la cuenta concentradora. ¿Y qué crees? Esa cuenta concentradora le dan a los auditores legalmente una comisión. Le dan al subdelegado una comisión, le dan al jefe del departamento de auditoría una comisión, bueno, continuamos este es un formato de recicos, en los recicos la gente me dice, oye, dónde va la nómina? ¿dónde van los gastos? aquí lo que debes de sí, hacer es que me... tú es conciliar conciliar este campo de compras y gastos facturados con tus cédulas de trabajo porque créemelo, pasa mucho que muchos gastos no estén ahí casi puedo asegurarte que los PUE sí están la nómina sí está ¿Qué es lo que no está? Ya te imaginas. Los PPD con recibo de pago. La ventaja que tenemos, los que somos reciclo, persona, morales, y estamos llenando este formato, ¿cuál es? Que hay campos editables. Campos editables donde yo puedo aumentar, aumentar gastos. Y donde puedo restar gastos, claro que sí. Por ejemplo, este campo que está ahí en rojito, que dice... Compras y gastos del mes no considerados en el prellenado. Automáticamente Hacienda dice, acepto que hay cosas que por alguna sí, sí, extraña sí, sí, razón mi robot no lee. Entonces yo puedo capturarlas manualmente. Lo que te diría, antes de llenar ese dato, ten bien amarradas tus cifras. Porque precisamente la autoridad te las puede objetar y decirte, a ver, ¿cuáles son esas que supuestamente dices tú que yo no puse y que tú sí tienes? Ojo con ese punto. ¿Está mal llenarlo? No, al contrario. Si tienes elementos para demostrar que faltan deducciones, mételo. Ahí va. ¿A qué puedo deducir si soy persona física, actividad empresarial o soy reciclo? Ya decíamos, todo lo que es efectivamente pagado, lo que no va en el prellenado. Y esas deducciones, cada una tiene una particularidad. Fiscalmente, costo de obra y gasto administrativo van en una sola partida. Para efectos fiscales no voy a poder separar los dos puntos. Aquí van todos mis XML de gastos, de adquisición de mercancías, de mano de obra, de cuotas del IMSS, de todos. Es decir, aquí se mezcla en el formato del prellenado todos los gastos, sean administrativos o sean de obra. Por eso la importancia es que tengas una cédula de trabajo. No que en la contabilidad quieras que te salga esa información. Ahora bien, la pregunta de todos, oye, ¿y debo de llevar contabilidad? Si eres una persona moral, sea RECIC o régimen general, sí, debes de llevar un programa de contabilidad, ya llevar todos tus registros. A ti no es opcional. ¿Por qué no es opcional? Porque tú, cuando te constituyes, ¿qué crees? Revisa tu eh, tus estatutos. Hay una parte de los estatutos donde dice que va a haber una asamblea anual. Y en esa asamblea anual, ¿qué va a haber? Entrega de cuentas. Revisión de estados financieros. Si no llevas contabilidad, ¿de dónde vas a obtener los estados financieros que van a aprobar cada año? Señores, aquí todas las personas morales reciclo régimen general a fuercitas contabilidad. Oye, soy persona física con actividad empresarial. Bien. Vámonos por partes. Recordemos que la obligación de la contabilidad tiene que ver con el 28 fracción tercera y fracción cuarta. Fracción tercera, ¿qué te dice? Debes de llevar registros contables y debes de llevar todo en un programa. Fracción cuarta, ¿qué te dice? Debes de subir mensualmente esa información al portal del SAT. Pregunta, si soy persona física con actividad empresarial, ¿debo de llevar todo en un programa? Bueno, vámonos por partes. Regla 2816 de la miscelánea. ¿Qué te dice? Si eres persona física, actividad empresarial, dedícate a lo que quieras. Cuatro millones de ingresos o menos. Debes, otra vez, debes usar mis cuentas. Debo, debes usar mis cuentas. Persona física, actividad empresarial de hasta cuatro millones de ingresos. ¿Y qué hago en mis cuentas? Un recibo de nómina, una factura, capturas un egreso. ¿Y luego qué hago? Pues luego, como eres de la regla 2815, toda tu contabilidad se lleva en mis cuentas. Por tanto, olvídate de tener tu programita de contabilidad. O si lo quieres tener, bueno, como dijeron eso Martín Rojas, para tu control interno. Pero obligación fiscal no existe. Obligación fiscal de llevar contabilidad no existe si tienes persona física actividad empresarial menos de cuatro millones de ingresos. Oye, ya me quitaste la obligación de la fracción tercera. Perfecto. También por miscelánea existe la disposición que a ti, persona física con actividad empresarial, te exento de enviar. Al exentarte de enviar, ¿qué te queda? Ya nada, ya te quité la del 3 y te quité la del 4. Te quité las dos obligaciones. Vamos a ver la miscelánea. Aquí es donde dice mis cuentas. Regla 2814. Personas físicas, actividad empresarial de hasta 4, 4 millones de pesos. Para cumplir con la obligación de formular el estado financiero, ¿qué debo de hacer? Levantar un inventario físico. ¿Y qué más debo de hacer? Nada más. Oye, en estricto sentido, entonces, ¿cómo va a estar mi estado financiero? Inventario cuánto capital. Oye, ¿estás haciendo algo mal? No, fíjate lo que dice el 192 del reglamento de la ley del ISR. Para cumplir con la obligación... Levanta un inventario físico. Ya, ¿qué más? Nada más. Claro, ya te diría, bueno, no seas así. Ponle aunque sea lo que tiene en la cuenta de banco a fin de año. Y ya. ¿Qué otra cuenta sería obligatoria? ¿Qué otro dato sería necesario? Ninguna en realidad, ¿verdad? Cosa curiosa. Bueno, entonces decía... Regresamos a la regla de miscelánea. Aquí dice que los contribuyentes que tienen hasta cuatro millones, ¿qué deben de hacer? ¿Ves esta palabrita? Deberán. Ay, caray, le hice muy grandota. deberán ingresar a la aplicación. Olvídate de contabilidad. Deben usar mis cuentas, los de menos de cuatro millones. Deben. Si eres una pequeña constructora, tres, cuatro horas al año, no tienes cuatro millones de pesos. Debes usar mis cuentas. Y al usar mis cuentas, olvídate de tener el programa. Olvídate de enviar balanzas. Olvídalo. Vamos bien. Vamos a hablar así, ligeramente, <ríe> de fibras. Las fibras, de hecho, ahorita se están volviendo un tema de moda porque como la inflación está muy buena, dicen, hay que invertir en algo que valga la pena. Y aunque sube la inflación, las tasas de interés no están subiendo igual. Entonces se vuelve un buen negocio invertir en fibras o constituir una fibra. ¿Qué quiere decir eso de las fibras? Y no hablo de las que les tallas así a los trastes, no. Una fibra es un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces. Son instrumentos que yo voy a meter a la bolsa, y no hablo de la bolsa mía, sino de la bolsa mexicana de valores, donde a los interesados les voy a decir, es papel comercial, cómpramelo. ¿Y qué garantía hay? ¿Eres una sociedad? No. Soy un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces. Ok, mi estimado fideicomiso, ¿qué garantía me das de que tú vas a invertir en cosas que den dinero y me vas a dar dividendos? Ah, muy fácil. La fibra, el fideicomiso como tal, va a invertir 70% de sus bienes, al menos, en bienes raíces. Es decir, va a comprar terrenos, o va a construir casas, o va a comprar casas, locales, comerciales, en fin, todo lo que tenga que ver con bienes raíces. Y esos bienes que adquieran, que construyen, van a ser destinados al arrendamiento o a la venta. Y entre todos, todos los tenedores, es decir, todos los socios que hayan adquirido papel comercial llamado fibra, ¿qué crees? Entre ellos se reparte al menos el 95% de las utilidades, de las utilidades fiscales. 95. Sí, dicho sea de paso, todo. Aquí no hay manera de que digan, no, vamos a repartir una mitad de las utilidades, una cuarta. 95%. Todos los bienes pueden destinarse al arrendamiento preponderantemente, pero luego si los venden, perfecto. Si se hace una venta, se va a hacer otro cálculo adicional, pero principalmente se busca arrendar los bienes que se adquieran. ¿Por qué? Esto, ¿sabes para qué sirve mucho? Para plazas comerciales, para departamentos. Rentan departamentos o rentan las islas en las plazas comerciales. Todo lo que se cobre se vuelve ingreso, algunos gastitos mínimos y todo lo demás es ingreso para los tenedores de esto. Mínimo, 10 inversionistas. Ojo, 10 inversionistas van a constituir el fideicomiso. Y después de constituido, ahora sí vas a la bolsa de valores y les dices, quiero emitir papel comercial de esta fibra. Y ahora sí, a que todo el mundo compre. ¿Qué garantía tengo yo? Que van a entrar muchísimos. Cada socio no particular no se va a quedar con más del 20% de los certificados, para que no haya un dominante que se quede con todo. La actividad preponderante del fideicomiso va a ser adquisición y construcción de bienes y, por ende, arrendamiento de los mismos. ¿Los socios pueden aportar dinero o pueden aportar un bien inmueble? Claro, ese bien inmueble se los van a tener que pagar en abonitos o cuando lo venda la fibra, pagarle, en este caso, al tenedor del inmueble. ¿Los socios pueden aportar capital? o pueden aportar bienes, pero va a ayudar precisamente a que se capitalice esta fibra y con todo ese dinero que va a capitalizar, ¿qué crees? Empieza a construir. Y después de construir, arrenda los bienes. Ahora, yo que soy una persona que quiere invertir en bolsa y me encuentro una fibra, ¿qué garantía tengo? Primero, mientras no esté construido el inmueble, la fibra me dice, te voy a dar un interés mensual. Y después, te voy a dar un dividendo, pero no se va a llamar dividendo. Se va a llamar participación en la fibra. Esa participación en la fibra va a poder ser un ingreso acumulable para mí. Sí, me van a retener impuestos también, pero va a ser un ingreso que yo voy a percibir. Algo importante es que como es una empresa que va a estar en bolsa, este fideicomiso debe de tener estándares de gobierno corporativo, es decir, toda esa estructura bien formada que corresponde, que va y que no va. Específicamente, artículo 191. Ley del ISR. Y todo este capítulo, 191, fin del capítulo digo, 191, todo ese capítulo 191 ahí vienen esas reglas señores hasta aquí mi exposición del día de hoy quedo para ustedes para alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer de todo lo que vimos el día de hoy profe, tengo una pregunta si ¿Sí, te escucho este cuando yo solicito, yo me dedico a la construcción y para integrar el coste de ventas, me queda claro que el, el alambre, el cemento, el aluminio, perdón, el arma que sirve para la construcción de la casa, el uso del CFDI es eh, materia prima, ¿no? Adquisición de materia prima. Correcto. Cuando yo, pero para elaborar eh, la casita necesito su contratación eléctrica de agua potable esos insumos, ¿qué tipo de uso de CFDI? ¿También sería adquisición de, de, de materia prima o sería gasto general? Ahí es gasto. Cuando es prestación de servicios, gastos. Aunque integre mi inventario. Es correcto. ¿Qué es lo que vamos a manejar en adquisición exclusivamente materia prima? Ok, los insumos entonces, materia prima, sería el uso de CFDI, materia prima, ¿no? Adquisición y de la Okay. Y la subcontratación que integran para armar el, la casita sería gasto general. Gastos, correcto. Ok, muchas gracias, profe. Con nada. Isela, soy régimen general, compro terrenos, urbanizo y vendo. Bueno, en ese caso, habría que valorar qué tanto te puede servir esto. Si no le dices al notario, ¿qué va a pasar? Cuando compras el terreno, se queda en la cuenta de inventarios. Y cuando lo vendas, lo abonas y lo cargas a costo de obra. Es un sistema tradicional. En Mira, Pablo, las fibras ya desaparecieron. En algún momento lo manejamos en el tema de construcción porque eran similares a lo que eran las fibras, pero ya ahorita han desaparecido ese sistema de las fibras, que era algo parecido, formas de invertir. Oiga, Nada maestro. Este, por ejemplo, esta constructora eh, vende, compra los terrenos, ¿no? Los urbaniza y los vende. Esa es la esencia. Entonces, eh, pero también ahorita están viendo la manera de, de algunos terrenos que les contraten lo que es el servicio de construcción. Obviamente los voy a con ya con la vivienda. Uh -huh. Mi RFC, yo tengo la parte de los terrenos y tengo el servicio de construcción. Tengo las dos. Costo y gasto, separado, o sea, los voy a separar y todo eso, pero mi pregunta es: sí debo de tener las dos. Porque mira, son... Pues mira, sí está muy bien. Mientras tú factures y cobres servicios de construcción y aparte de servicios de construcción, eh, vendas el producto ya terminado, sí, deberías de tener las dos claves. Sí, vendo las, o sea, en, ahorita todavía es puro terreno, ¿no? Ahorita estoy vendiendo el terreno. En uh -huh. la preventa y todo ese, todo ese asunto. Pero también se está viendo la posibilidad de hacer la vivienda. Obviamente la vivienda no la voy a hacer directamente yo. Voy a contratar a una constructora que se dedica uh -huh. a servicios de construcción de vivienda. Pero como en el, en la escritura, obviamente la tengo que escriturar como vivienda a la venta, pues uh -huh. entonces yo asumí que debo de tener las dos partidas y separarlo nada más en los costos. sí. En primer punto, deberías de tenerlo en tu objeto social, en la escritura. Ajá, sí. Y posteriormente, si lo tienes ahí, no hay ningún problema de que en el aviso de actualización de obligaciones adiciones a esa actividad que sí, es importante que tengas la actividad antes de emitir el CFDI. Uh -huh. Sí, así es. Sí, sí, ya, o sea, sí lo tenemos en la escritura. Eh, nada más que en, en inicio era nada más, querían vender los terrenos, ¿no? Y la parte de la urbanización ahorita sí, sí, llega a pasar. lo complementaron entonces como lo vi en la escritura bueno que okay, puedo subir el servicio de construcción para poderlo identificar ahora otra cosa en la escritura eh, me han comentado no sé qué tan qué tan bene, sea beneficio o no que en la escritura debo de eh, que el notario debe de, de diferenciar el costo que es de la urbanización y el costo que es de la vivienda Sí, para si en un momento dado yo quiero hacer una devolución de IVA. Sí, es que el detalle ahí es que la urbanización como tal no es parte de la casa habitación. No. Y aquí. la urbanización te la consideran como un IVA acreditable. Ajá. Y si tú lo cobras, es un IVA trasladado. Sí. ¿A ti en qué te va a ayudar? Lo que estábamos hablando hace rato, de separar tus ingresos grabados y tus ingresos uh -huh. exentos. Y al tener ingresos grabados, una parte del IVA acreditable que pagaste Podría considerarse acreditable Ese es el beneficio sí. que veo Pero, híjole, dependería mucho ¿Por qué? Porque si la mayor parte de tus erogaciones No están identificadas Estaría perfecto Ya ves que el primer cálculo que hice Cuando hice el cálculo de IVA Es identificar okay, sí. ¿Cuánto de este proyecto es con IVA? ¿Y cuál de otro proyecto es exento? Ajá Sí, de hecho lo tengo ya por proyectos y lo tengo por urbanización. Le digo, la vivienda aún no la empezamos, pero okay. cuando la empecemos, pues ya tengo cuentas contables para esa partida, ¿no? Sí. Eh, y el IVA acreditable, pues poderlo acreditar en su momento. Pues sí, sí te serviría. Sí tendrías IVA acreditable. Es mayor. Casi puedo asegurar que el IVA acreditable siempre va a ser mayor. Uh -huh. Porque lo que se cobra de urbanización, pues es simbólico. Sí. ¿Todo bien? ¿Alguna otra pregunta? No se les olvide que de todos modos, si en este momento no pueden recordar qué es lo que no les quedó claro, ahí andamos metiéndonos a los grupos de Familia Census, por ahí andamos contestando sus dudas, con toda confianza, por ahí la pueden hacer, y ahí andamos contestando. Por el momento, buenas tardes, vámonos a descansar, vamos a disfrutar nuestro fin de semana. Buenas tardes, buen provecho para todos. Hasta la próxima.